Hoy contamos con el número 16, 17, 18 y 19. Hoy contaremos con unidades y una decena lápices y rotuladores para hacer bonitos dibujos. porque mañana tendremos clase de plástica y la profe ha dicho que llevemos nuestros lápices de colores y nuestros rotuladores así es que he buscado en mi cuarto y he juntado todos los que he encontrado fijaros qué montón tengo hola numerilla que de colores vas a hacer un dibujo ahora no y patia porque nos ha dicho la profe que los llevemos mañana al cole para la clase de plástica ¡Qué bien! ¡Y qué bonitos! Estoy segura de que te saldrán dibujos preciosos. Por lo menos intentaré que me salgan bien. ¿Y cuántos tienes? No sé cuántos tengo. ¡Un montón! Voy a contarlos. ¿Y tú me ayudarás? ¡Claro! Mira, Patia, aquí tengo una caja de decenas llena de lápices. Pero me quedan todos estos fuera de la caja. Voy colocándolos y al lado tengo decena que tiene 10 y con este ahí 11 pongo otro más y ahora tengo 12 con este ya tengo 13 aquí está el 14 y este es el número 15 pero y patia, todavía me quedan estos cuatro lápices que si los junto con los demás no sé cómo contarlos pues verás qué fácil es coloca otro más al lado de las cinco unidades que ya tienes junto a la caja de decenas. ¿Cuántos lápices hay ahora? Tengo una decena y seis lápices. ¿Y en la caja de decenas cuántos hay? La decena tiene diez lápices. Muy bien, numerilla. Pues como en la decena tienes diez lápices y al lado seis, tienes diez seis lápices. Sí, Patia, hay diez y seis. ¿Pero cómo se llama el número? Pues eso, el número se llama 16. ¿16? ¡Está chupado! Como tengo 10 y 6, se cuentan con el número 16. Eso es numerilla. Coloca al lado otro lápiz más. ¿Cuántos hay ahora? A ver, hay una decena y aquí está el 1. Y fuera hay 7 unidades. Es un número que se escribe con el 1 y el 7. ¿Y ¿cómo se llamará? pues si con 10 y 6 tenías 16 ahora que tienes 10 y 7 más tendrás 17 exacto numerilla este es el número 17 ahora coloca otro lápiz más al lado de estos 7 ya está ahí patia mira ahora tengo 10 lápices en la caja de decenas y 8 fuera de la caja y el número se escribirá a su derecha el 8 y es el 18 muy bien, numerilla y ya solo te queda por colocar el último lápiz pues venga, ponlo en su lugar y dime cómo se llamará el número uy, ahora tenemos 10 en la caja de decenas y escribimos el 1 y también tenemos fuera de la caja 9 y ya tenemos el 1 y el 9 que será el número ¡Fenomenal numerilla! Y con el número 19 ya sabemos todos los números que tienen una decena y algunas unidades porque si tuviéramos otro lápiz más llenaríamos dos cajas de decenas pero esos números los aprenderemos otro día Ahora vamos a repasar todos los que tienen una decena con los chicos y las chicas que nos ven ¿Me diréis cómo se llama cada número que aparezca? ¡Sí, claro! ¡Chicas y chicos, animaros! ¡Que vamos a contar estos rotuladores! Seguimos, numerilla. Ve colocándolos como has hecho con los lápices para que tú y las niñas y niños que nos ven podáis contarlos. ¡Vamos, chicos y chicas! Este es el número. ¡Muy bien! ¡Es el 10! Con el 1 y a su derecha el 0. ¿Y este cuál es? ¡Este es el once. Con el 1 de la decena y a su derecha el 1 de la unidad. ¿Sabéis cuál es este? Bien, este es el 12. Con el 1 de la decena y a su derecha el 2 de las unidades. Ponemos uno más y aquí está el. 13. Con el 1 de la decena y a su derecha el 3 de las unidades. Ahora colocando un rotulador más viene el número 14. Con el 1 y a su derecha el 4. Con un rotulador más se presenta el número 15. Bien, con el 1 y a su derecha el 5. Si coloco este rotulador... ¡Atención! Vienen los hermanos 10 y... y aquí está el más pequeño, el 16. Bien, habéis acertado con el 1 de las decenas y a su derecha el 6 de las unidades. Y este es el 17. ¡Bien! ¡Con el 1 y a su derecha el 7! ¡Ya está aquí el AB! ¡Bien, el 18! ¡Fenomenal! Con el 1 y a su derecha el 8. Y por último, el mayor de todos, que es el 19. ¡Fantástico! ¡Con el 1 y a su derecha el 9! ¡Numerilla! chicas y chicos lo habéis hecho súper súper bien y ahora mirad en esta tabla están todos los números que sabemos ya y que van desde el 0 hasta el 19 debajo de cada uno está su nombre y en la celda de más abajo están representadas las unidades en forma de cuadritos azules y las decenas como barritas rojas así podréis repasarlo siempre que queráis ¿Qué os parece? Aquí ya va siendo más fácil contar con decenas y unidades? Sí, ya parece que lo voy entendiendo bien y que va siendo cada vez más fácil contar. Pues seguid practicando y contando. Y Numerilla, cuando vuelva a verte, aprenderemos el número 20. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto, Qué Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido a contar con los números... familia. Leed y estudiad mucho, jugad más, cuidaros y hasta pronto. Escucha chavala, chaval, no olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.